Hola amigos y amigas de YouTube, y de la comunidad de Warface, soy GTA Z comentando un nuevo video informativo, explicativo, llámalo como quieras, pues sí, es medio raro que use esta voz, pero es que el micro no quiere funcionar con el programa de grabación, pero bueno, en el día de hoy, les explicaré de todos los eventos activos que hay, cómo participar, qué premios, tips, y todo lo que necesitas saber. Se los explico en orden cronológico. El día 12 de julio del año 2017 se creó un evento llamado Pro Server Race. Este evento se trata de una carrera de servers ruso en su versión Alfa Bravo Charlie, el norteamérica y el europeo donde puedes conseguir diferentes premios cada vez que avances en la tabla de posiciones, pero, ahora la pregunta es, ¿cómo avanzo, hay un total de 20 puntos de control que necesita para pasar, cada uno se obtiene asegurando victorias pvp en rápidas y partidas igualadas. Cada uno de estos puntos viene con propias recompensas, impulsores, engranajes, consumibles, oportunidad de conseguir las armas de fuego y las manos para romper el hielo, por las nuevas pieles más jugosos del cuerpo SAS. Si ganas un ronda en primer lugar sube un punto, si pierdes, pierdes un punto, así sucesivamente. El evento está activo desde el 12 de julio hasta el lunes 14 de agosto del mismo año. El siguiente evento también es del 12 de julio hasta el lunes 1 de agosto, el evento se trata de ganar diferentes cajas o warbox donde puedes conseguir un arma dorada permanente. Como gano, fácil jugando o ganando de igual manera asegurando victorias PvP en rápidas y partidas igualadas. Cada 24 horas lo restablecen. O sea tienes una posibilidad muy grande. Pero no solo PvP, si eres de aquellos que le gusta el PvE tiene una caja asegurada. Ya les explico de qué va cada caja y qué ganas. Número 1. Presurizado. Ganar cualquiera de los siguientes partidos en tres ocasiones, equipo de combate a muerte o la dominación, partida rápida o partidas igualadas. Número 2. Punto de valor. Ganar cualquiera de los siguientes partidos, tres veces de captura, plant de bombo blitz, partida rápida o partidas igualadas. Número 3. Supervivencia del más apto. Ganar cualquiera de los siguientes partidos, tres veces la destrucción o de tormenta, kick play o partidas igualadas. Número 4 y final. Pionero. Completar una operación especial en duro o superior. O sea, Hardo Insan. Para ver este evento, entra en la descripción, está el link. El siguiente y último evento hasta ahora. Y el más complicado es Operation Afterwinds. La tarea en cuestión es completar una serie de operaciones especiales, fundamental para asegurar la victoria. Toda la operación se divide en tres partes, que tienen que ser completado posteriormente. Etapa I, el calentamiento. Así como el nombre sugiere, esto no es más que un simple calentamiento para un verdadero soldado barfase, por no hablar de un veterano. Tienes que completar las siguientes misiones, una vez cada uno. Tierra Shaker, tanto normal y difícil. Enubis, normal. Rompehielos, normal. Black Shark, normal. Una vez completados estos, recibirá 10 monedas Resurrección y 500 puntos de la corona, pero vamos a pasar a la siguiente etapa. Etapa 2, Escaramuza Un poco más difícil que la etapa anterior, Este le requerirá que prepararse bien, obtener sus placas balísticas adicionales, apilar hasta munición, compruebe comunicaciones, se necesita para coordinar sus esfuerzos para obtener la victoria aquí. Completar cada una de las siguientes misiones en dos ocasiones. Tiburón Negro duro. Rompehielos, duro. Enubis, duro. Tierra Shaker, loco. Tenga en cuenta que usted tiene que completar cada una de las misiones más de dos veces. Como premio, recibirá 25 monedas resurrección y 2.500 puntos de la corona. Etapa 3, Barrido Fin. Esta será una verdadera prueba de voluntad y resistencia. Prepara tu mejor equipo y reunir un equipo fuerte, lo mínimo para salir adelante, a medida que va en contra de la élite Blackwood, supongo que sí tienen algunos trucos bajo la manga. Completar cada una de las siguientes misiones en dos ocasiones. Raid Torre Tiburón Negro, Loco Rompehielos, Insan, Enubis, Insan, Tierra Shaker, Pesadilla. Estamos seguros de su éxito en lo que una vez a administrar, recibirá 100 monedas Resurrección, 5000, 1000 puntos Corona Granadas de Humo de Oro, así como el paquete completo nanotraje durante 60 días. Todas las etapas tienen que ser completado posteriormente, si completa una misión insana en su primer día, no contará para su progreso evento. En total serían 125 coins de resurrección. 8.000 coronas, 1.000 humos de oro. 60 días de nano suites. Sin contar lo que ganarías por pasar cada misión, el dinero, la experiencia, las coronas por misión, los coins al subir de nivel. Para reclamar todos y cada uno de los premios hay que entrar en Maya Items en la parte superior izquierda.